Thank you. Amigo te tengo algo que preguntar Ya no sé cómo hacer Para poderla conquistar Quiero declararme con esa chica Que me gusta, le digo Cosas románticas y siento que se asusta Le regalo una rosa Y me la tira por los suelos Le digo que me encanta hasta el olor De su pelo, incluso he Llevado una caja de caramelos Con una carta y un peluche Diciendo te quiero Un día en clase le escribí Una canción, me morí por cantársela todo a pulmón Ese día marcó por completo mi corazón Mientras yo cantaba se besaba con otro en el salón En la noche me mandaba un mensaje por WhatsApp Me decía que esas cosas ya no se usan para ligar Me preguntó si quería algo que me podría animar Mas nunca pensé que algo así me llegaría a enviar Y se acabó el amor, mi corazón no creyó, mi mundo ese día cambió, ahora soy un hombre frío y cambié para ti y tú le pusiste. Un No cambies por una persona Tú siempre sé el mismo Hay miles y millones de mujeres en todo el mundo No te aferres a una Que no supo lo que tuvo Y es verdad las cosas ya no son como antes Chocolates y cartas ya lo ven demasiado hartante No es tu culpa si ella no supo valorarte Ya que hombres como tú no se encuentran en otra parte Atento y detallista hermano no le insistas Ya vendrá y es mejor que te acepte las salidas que te de la mano y que te conceda una cita Ya que amores pasajeros de montones hay en esta vida Y no dejes que te afecte, tú eres más que fuerte Ella fue la que perdió al ver que ya no puede tenerte Y se arrepiente, en su mirada se siente Pero se acabó el amor, ahora tú eres diferente Y se acabó el amor, mi corazón no creyó Mi mundo ese día cambió a